chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero7.0 y bienvenidos a EFootball 2023 Hoy vamos a traer al canal European Club Champions y Evento de desafío, ¿de acuerdo? He hecho un partidillo, vamos, el segundo, ¿qué tal? Ok Bueno, podemos elegir equipo Venga, nosotros como siempre, el Madrid Vale, este ya lo he hecho eh, pues no me la ha abierto Qué raro, lo mismo hay que seguirlo los tres partidos, ¿vale? Pues este ya lo tenía yo abierto Bueno A ah, bueno. Ahora mismo nos dan la del pulpo Ah, claro, habrá que completarlo Pues yo lo tenía hecho ya, ¿eh? El primero Bueno Vamos a ver si no me toca el aeropuerto, que fue el que me tocó la otra vez. Vale, el valle de moni. Uf, peor todavía. <ríe> peor me lo pone. Estos sí son buenos. Ve. Le damos ahí al siguiente. Menos tenemos todos los fichajes últimos. Así que bueno. Tú, Rudiger, Álava, Militao, Mendí, Chuamení, Cro, Modri, Valverde, Vinicio y más Venga, vamos al lío. A ver qué tal se nota el partido. Venga, al lío. Hola a todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición. Venga. Peque un poco de clásico con este cliché Pero ahora, todos los equipos Poden en condiciones de igualdad Por el momento, la importancia Y la reputación de los equipos Ay. Incluso de su historia Carecen de relevancia Todos tienen la capacidad Ay. de soñar Delante de este partido ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos Uff, chavales, lo que me ha faltado ahí Una, <ríe> el Ben Cemán. Oh, uh. espectáculo se está marcando, es que es increíble. Y que sí, Maldini. Venga, seguimos. No ha sido gol, no dejamos la jugada. Es uno de los Venga. grandes protagonistas dentro del área. Es normal, es normal, teniendo en cuenta lo bien que va de cabeza. Uy. Uy. Y llega tiempo para despejar. Eh, eh. Han no podía. Sacar esa pelota. Eh, se ha caído y todo. Gracias a la Vinicius. Que corre Vinicius por la banda. Junior. Vamos, Viní. Vinicius. Vinicius ah, me he quitado la última hora. <coughs> Un Vamos, Lío. Hacen... Wow Madrid, tío! Al palo. Vas a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo. Venga, estamos ahí afinando la, pu la puntería. Dásela ese. Muy bien. Uy. El taconeo. Dásela, dásela. Vamos, Chomini. Venga, tranquilo. Tocando. Ahí. Dásela Vamos a ha salido con mucha fuerza, ¿eh? de eso no cabe duda lo que pasa es que el rival está intentando toma brazo chavales ¿Qué os parece ¡Gol! ¡Directo al fondo de la red! Qué bueno el centro de Vini yo lo utilizo mucho ahí la banda Me la corto el ahí para mí es de ese primer control sensacional ¿eh? el primer control, esa es la clave con él pudo colocarse la pelota justo donde quería para el Ahora sí, como que bien se ha ido el centro. controlado ahí Benzema y para dentro. Venga, chavales, vámonos, seguimos. Seguimos, seguimos. Venga. Se ponen por delante. Es el resultado que los aficionados buscaban eh, y soñaban, además. Y tienen que trabajar a partir de él. Ay, si la llegó a coger. Hizo de lujo para acabar con el peligro. Ay, que bien la ha defendido. Vamos, tío Alarma, ¡Ah! Ha ya, ya ¡Oh, Dios! Que tarjeta tarjeta. No amén. Bueno Eso no nos viene muy bien Va a ser largo <ríe> Mucha gente por ahí Pocos efectivos, tío, adelante. Buen He visto la, a la olla. ¡Buah! Pero qué bien la defensa. Dios, Uy, casi. Casi, casi. Portero. Falta. hombre! hambre. Yo, y me saca otra tarjeta. ¡Estraba al verde! Ahora Valverde, madre mía, chavales Ya llevamos dos, ¿eh? Uf, sí, a ver El Tío, un esponcillo ahí, de nada, hombre El árbitro qué quisquilloso está Buah, Valverde ya Ahí con amarilla ya tiene que cambiarlo por Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Yo voy a por todas. Mira este Eh, eh ostras, que me la ha quitado A ver, se la he vuelto a quitar yo Venga, Vini. Vamos Vini, al Kimi. ay, ay, ay! ay oh, Se la tenía que haber cambiado Valverde, tío. Disparo, vamos a aprovechar, vamos a hacer que... unos cambios, o algo el Yo que creo. El palo, pero bueno. Que no quiero que me eche la roja. momentillo. Eh, estrategia. A ver. vamos a mentir por ahí, tío, también. Uf. Valverde por Rodrigo. ¿Dónde lo tengo, Rodrigo? Aquí. Tiene estrellita y todo ¿Vale? Y luego Lateral, derecho mmm, Carvajal, ¿no? Por ejemplo Está muy bien por Mendy Ah, no, que es lateral izquierdo pero Me equivoco Al izquierdo No tenemos ninguno, tío Madre mía cómo está el Madrid de laterales, tío? No sé, hombre, ponga Lucas Vázquez Por... Luego Nacho y, y Vallejo son centrales. Bueno, vamos a ver. Me di este. ¿Por qué lo quito? Luca Vázquez ahí por la izquierda. Yo qué sé, tío. Pues azar, le damos una oportunidad a Azar ahí. la caga ahí de defensa. 62. Venga, pues azar. Vamos a darle una oportunidad. Me río por no llorar. A ver, eso es cambio. El partido se va a reanudar tras el cambio. Valverde, estaba jugando con fuego, la verdad. Así que el cambio me parece sensato. Sí, sí, yo creo que también... El equipo seguro. 15, Vamos. Me lo Serán sustituidos por... Eh? El 2021. Y la juega hacia la izquierda. Buena. eh. He desmilitado. Sube con poderío. bien a su destinatario ¡Qué golazo de Benzema, chavales ¿Qué aparece el cabezazo espectacular estos son los goles que a mí me gustan de centro mira jajaja <risa> se ha quedado como se ha quedado en la y encima encima la transición ofensiva <risa> de recuperar la pelota ha sido bien limpia si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contrato ¡Qué bien le he picado abajo momento, niño ¡Qué bien le he picado más Ahí lo tenemos, chavales Balón de oro <ríe> Venga Ahora Por ahí también me parece Ah, bueno, aquí no, mi equipo sí ahí casi se la quito Ahora sí, chavales Ay, ¡Qué centro más chungo he hecho! ¡Ah! Ya no Bueno ¡Eh! Me quiere este ¡No, hombre! Delante del árbitro, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Saque rápido ¡Vamos, vamos! Oh, y ¡No en profundidad Y ha llegado, tío! ¡El pase! Ha sido muy malo Ahí va A ver, va la transición En el centro del campo ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Buah! Ah. Qué bien no he podido, no he podido con más ¿Eh? Pues toma, coma. Oh. No he dado ahí para nadie. ¡Vamos! Fútbol ¡Ay, si sí le llega el más, tío! Sí, sí. Pero uh, tenía buena idea. Uy. Me va a pillar, a eh. A Bueno, bueno, bueno. Bueno. Musiala. ¡Vamos! La pelota este. ¡Ah! Pero si sí, sí, se la ha dejado otra vez, tío. Para, para, para. Uy, uy, uy. Casi Bueno, bueno. Nasbi Ay, Navi, que me voy a que le trae. ¡Azad, míralo, míralo! ¡Ah! Se la han quitado a caza. la otra vez, Aza. Ahí. Hazard. Hazard. Míralo. Corriendo la banda. <risa> no es capaz de ni de dar un pase, tío. Vale, Hazard, pobrecillo. Vale, ah, si sí me llego ahí de ese, tío. Vamos, vamos, me se ¡Vamos, Vamos, vamos, me se A ver qué se saca de la manga. Oh, qué mal. Ahora sí, chavales. Ahora sí. Bueno, pues ya van tres. <ríe> ¿Qué os parece? 3 a 0 ahí al Valle. No está mal, ¿no? Venga, que acaba el primer tiempo ya. Que lo bueno. A nuestro favor Venga, pita ya, árbitro. Bueno, ¿para qué nos vamos a cansar? Tampoco. Le da unos segundillos. Ojalá me la quita el <ríe> Para que los técnicos hagan recapitulación Con sus jugadores de los Venga, primeros minutos Venga, está muy bien bueno, es que No tira puerta que aquí, ni nada ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte Es lo que veremos el resto del partido, creo bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es vamos. un buen ataque. Cuando Ay. tienes al rival tan presionado en su campo, Ay. es que no es fácil responder. Esta intensidad, vamos, esta vamos, intensidad vamos, vamos, este ritmo vamos. pasa en factura, claro. Así que cojo, eh, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelente resultado. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Mira, mira el portero, cómo llora Mira cómo llora que su ¡Madre! En este, aprovechar el mínimo ¡Madre! Y salir en ¡Madre! Y ¡Toma! El... Está funcionando... ¡Buah! El ¡Benzema! Mira, mira Buah. No quería que llegara al centro Pero mira, mira, espectacular, ¿eh? Chavales Se ve de lujo Ha Me mejorado bastante, ¿eh? El fútbol 2023, 23 Venga no La verdad que es muy divertido lleva el del La verdad, es mía Había visto ya el otro por la izquierda Pero bueno Ay, que me la quitan Se la quitan al Vinicius Toma, que chavales Toma ¡Wow! Qué fuerte le he pegado Sí, se la había merecido Pero bueno, buena jugada del Vini. Así no podemos hacer que marque un golito el Bini. Aquí lo tengo Vamos, Vini Quita es la pelota este Ven, Vini ¡Ay! El por el <ríe> No, no va a pasar nada, árbitro Tranquilo Pudo, pero no ha sido No, no, déjate de rollo. Ven. Venga, Vini Atento ahí Atento, Vini Ahí No Ahí Me la llevo Ah, ah, ahora sí, ha picado ahí de... No le llega, no le llega. No le llega, está ahí Lucas Hernández, pero está este por aquí también. Ah, no, no, no. Chocomotin, es quién es, ostro que pase al lado. chavales, que se pasan a Bueno, pero tenemos aquí al Courtois magnífico. Cuando ya, a ver, sí, se me ponen los pelos. Es los es bueno, se me el gol, la verdad. Sí, sí, Mardini, pero no ha podido ser Venga, a ver aquí la estrategia del palo. Hombre, hombre, vivamente. Venga. Hombre, hombre. Ahí marcando. El cerreo. ¡Fuera! Un momentito. Esto es lo que suele pasar. 4-0 que se está llevando el Valle Casi nada No, esta es la repetición Dejad tener ¡Eh! ¡Uy! ¡Musiala! ¡Uy! Voy no sé, si es que es que a hacer una pequeña pausa ¡Venga, para arriba! Es que el rival muy con esto. Entonces tiene por que allí a Vamos para allá y rápido, ¿eh? Ahí Pasela. Arbini. ¡Mira! ¡Qué control! Oh, el Madrid, qué espectacular. No, tío. Es difícil, eh. Bueno, bueno. Uh Sospenarti. ¡Sospenarti! penalti, chavales! penalti, venga! Vamos a ver si lo podemos meter. Mira vida cómo se levantaba a comerse el árbitro. Hombre, iba va a tirar, me ha pegado ahí un patadón por detrás. Ya va a penalti No se ve bien. Sí, sí. Me he puesto una barrera muy chunga, pero bueno, el lupal mena este llama? Venga, tranquilo, eh. Vamos mm, no, pues, porque esto de tirar los, los penaltis. Sí, sí, pero es chungo, tío. A ver si me sale bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Toma, engañado el portero. <risa> engañado. A lo palenca. Se lo palenca Ahí es el penalti, ¿vale? Medida, son sus puntos fuertes. Aquí Bueno, no, ha sido No se lo palenca Es un tiro medio al centro, ¿vale? Venga está hinchando el Benzema Se lo ha llevado a balones para su casa Eh... <coughs> Bien ver el Vamos a ir ahora por la derecha, yo creo. Aquí, aquí. Se fue, se fue. Vale, no ha podido llegar. El colegiado pitó el Pero esta vez. ¡Eh! ¿Qué le pasa a ese? <ríe> <ríe> <ríe> Vamos, Modri. Vamos, Noye. Una acción decisiva de Buena, Madrid! Vamos, Madrid, que era un fenómeno. ¡Ojo, qué fenómeno, tío! Como bueno, recupera balones. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Uy, Uy, el Vini Se va afuera A fuera. De un Venga, si le metemos a alguno más, ¿no? Ya van cinco Vamos, a madre Ahí, bueno Venga No podió, podido chile más A más, ¡Vamos, Vini! ¡Uy! tiro flojo encima de cabeza pero bueno está muy bien ay eh es mía uh chungo uh el mula. me va ser el Madrid ante la duda a que se va Benzema ay ay, ay lástima, chavales. ¡Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! Cross, enchufe, es Busca el Uy, es que Modri también se lo merece el gol, tío. El la Entra ahí, pero ella no podía. Pero bueno, está bien, está un... bien, la la el... bien la jugada. Me había oído tiquita acá. Venga, Corner, seguimos. El del partido. Otro más, vale. Ahí, ahí no he podido comerse más. Vamos, vamos. Recibe el balón en una buena posición. Uh. Evitado, y ahora, la es que pasan de un extremo al otro. Tío, que hay muchos jugadores encima se lo digo que no. Hay. Decide jugar hacia atrás todos aquí, tío? Ah, oh, qué mal. No me han Me han dejado. buena la jugada también. Ya tira ya, eh ¡Bah! ¡Lo ha ¡Uh! El mini ahí, tío La ha fuera. En la ya te hemos quedado Lástima, tío Le ha da dado muy fuerte, creo Pero era buena también Venga, seguimos ¡Ay! No se lo podía quitar ¡Ostras, ostras! Es azar. Bueno, me la está jugando este. Bueno, esto qué. Oh. Vamos Madrid. Recupera balones. Víctor Madrid. ¡Vamos! ¡Ah! He tardado mucho, tío. Sí, sí. Pero, tío Maga y este es un juego ¡Vamos! Ya cuatro, minutos de descuento. ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Esa mía! ¡Fuera de ello! ¡Ay, balón en el campo! Mete bien el pie y la roba. Tenemos que soltarla antes, si no. ¡Uf! ¡Están está jugando, eh. A un compañero desmarcado. Fuera, despejando, qué un gusto. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ah! <ríe> ¡Qué lástima, tío, Ermini. Pero bueno, el tiempo ha completado. Chavales. Uf. Está bien. Ahí, Espero que os haya gustado, chavales, Desde el vídeo del fútbol. Que pueda más a los suyos, ¿eh? Ahí estamos con, con los plus. Vale. Eso está claro. Este es justo el partido que querían ganar por muchos motivos. Y los jugadores han completado 90 minutos estelares bajo su batuta. Muy bien, Maldini. Perfecto. Pues nada, aquí terminamos. Y bandolero 7.0. Venga, chicos y chicas. Un saludito para todos. Aquí tenemos el MVP del partido. Vale, vence más. Todo muy bien. La cosa ha ido fenómena. Vini se ha portado como campeón. Yeah, estupendo Muy importante Ahí, ahí Dos horas antes hay que ir al partido Venga chicos y chicas, aquí acaba todo Chao, chao, nos vemos la próxima Bye